Estamos aquí en otro trabajito, uh, los que no me conocen pues me llamo Bernardo y aquí hacemos trabajos de, de construcción, especialmente de roofing, uh, a veces también damos nuestros, nuestros consejos o nos gusta compartir lo que, lo que sabemos. Uh, el día de hoy vamos a, a empezar un trabajo que va a ser a quitar este, este deck, le vamos a tirar un piso de concreto uh, que se llama estampado. Uh, van a mirar otro video aquí en, en mis otros videos uh, los pueden mirar más uh, trabajos estampados lo que es un estampado es concreto con figura figura como de piedra o, o ladrillo según uh, la, que, la que el cliente quiera uh, y después vamos a hacer lo que es un porche un porche grande de 23 por uh, por 14 por 13 pies uh, lo vamos a hacer aquí al lado de la alberca entonces acompáñenos en el proceso para bueno amigos ahí va quedando ahí quedó ya lo quité lo terminé de quitar ahí va la trailita ya bien llena ya mañana nos toca ir a tirar esa basura nos queda como media hora de distancia pero aquí ya está listo para empezar a formarle para el concreto y ya por ahí en una semana viene el concreto y ya después hacemos el, el, el, el, el gasivo que se va a hacer el porche les debo el video de cuando pusimos el concreto. Ese día estaba en otra ciudad trabajando y, y no lo pude grabar. Aquí ya vamos a poner las bases. Siempre es recomendado poner uh, la, el poste en una base como esta. Que viene siendo de galvanizado. No puedes usar otro metal. Y no puede la madera tocar el concreto. O quedar enterrados en, en el concreto. Um, tengo un libro. Uh, que te dice los, los, las maneras de hacerlo pues y lo voy a poner en la descripción uh, se me hace que lo puedo poner uh, para que si quieres uh, saber un poco más de, de estos trabajos pues ahí te ayuda mucho eso aquí ya vamos a poner las bases uh, van a ser seis en total tres por cada lado las vamos a escuadrar primero para escuadrarte te puedes agarrar de esquina a esquina y tiene que agarrar la misma medida. Aquí ponemos los postes y les ponemos braces. Que son una, un 2x4 por un lado. Eh, y uno por el, por el otro lado. Entonces vamos a poner los seis postes. Y ya después uh, arriba de estos va el 2x12. Um, que son los que van a ser la... El tipo pared. Y es donde va a ir sentada la, nuestras... Nuestras um, cabrillas es uh, aquí. Le ponemos uh, a un plywood en medio, pedazos de plywood para um, que se hagan las, uh, las tres pulgadas y media y también para que quede mejor, mejor, uh, más sólido, más duro. No, no se va a mover para los lados. Entonces, uh, te quiero comentar que estos trabajos yo los hago pues uh, no los he hecho mucho y vamos aprendiendo cada vez más. Así que si tú tienes sugerencias yo con mucho gusto pues te las agradecería. No, no me voy a enojar porque, porque eso es algo que me ayuda. Si me va a hacer mejor pues bienvenido y, y agradezco tus consejos. Aquí le dejamos um, dos pulgadas por cada lado porque... Amarrados a ellos vamos a poner los, los de la otra pared que corre que hace la esquina. Entonces voy a ir uno por dentro y uno por el lado de afuera. Ya está armado lo que es lo de arriba le tenemos que sacar nivel a las paredes y ponerle los braces que aquí ya está listo para, para irlas uh, poniendo, clavando en el suelo con que le tengas en, en, la, en las cuatro paredes que estén niveladas y ya después uh, procedemos a, a poner lo que es las cabrillas yo usé una aplicación y con eso saco las medidas voy a poner el nombre de la aplicación en la descripción también Ahí vas a, a mirar mis otros canales de YouTube um, por si quieres checarlos. El Ridge, um, el ridge uh, siempre es uh, 2x8 uh, porque en los 2x8 no se, no se, no se van a, a curvear para abajo. Y si pones un 2x6 sí se baja porque es el que va a detener el peso. Entonces ponemos 2x8 en el Ridge y en, y en, el, uh, en los hips que son los filos que van para arriba, ahí en la, el que está en la esquina. Después le sacamos los clavos que se nos salieron de las cabrillas. Pues aquí pusimos la drippage color café para que mache con el cedro. Empezamos a poner la teja. La teja viene siendo para machar con la casa que viene siendo... Rustic Hickory de Tamco Esa marca es la que los venden El sofá también uh, Lo pusimos de puro cedro Y le añadimos un 2x4 extra Porque nos quedaba muy largo Y el cedro nomás lo venden en 1x12 El más grande Entonces tuvimos que Mejor meterle más madera Y así nos quedó perfecto ya después se tapa las um, las partes esas con trim que vamos a cortar de, de media pulgada de, de unos 1x4 de cedro ahí estamos poniendo el último pedazo de cedro y pues se empezó a mirar lo bonito que se iba a quedar esta, este gasivo Aquí uh, lo que hice fue un molde de, una, de un 2x8 porque vamos a, a hacer los uh, esquineros que son los que le van a dar estabilidad y le van a dar uh, mucha vista a, a este gasivo. Aquí seguimos con el poste para forrarlos de, de cedro con uno por ocho um, Y en un lado le ponemos uh, plywood de media pulgada para que nos queden similares los cuatro lados uh, los, Tal vez los tenemos que ripear. Ripear quiere decir cortar una, un pedacito a lo largo Para que quede um, flush, que no, que, que no quede más grande en, en un lado que en otro y en el lado de arriba también hacemos lo mismo. Le ponemos una crown o una, otro pedazo de 1x4 alrededor. Y aquí están los esquineros que son los que le dan mucha vista. Ah, con los moldes también cortamos el 1x8 de cedro para ponerlos a la par. Los clavamos ahí a un lado. Y abajo, por el lado de abajo, es, es un 1x4. Pues ahí quedó amigos, hacemos la limpieza para revelar esta hermosura. Quedó muy bonito el, el, el gasivo y aquí los dejo con esta vista. Nos vemos, hasta la próxima.